Uh. Yeah. Yeah, el giro! ¡Era yeah, yeah. sí, yeah. el el el Cuarteto, cumbia y reggaeton Trap, new metal, salsa, hardcore, bachata y rock and roll Que la music es music y no se separa por color Y el que no puede entenderlo No entiende de arte ni amor Que niño de ojos rojos se saquen los ojos flojos Viviendo las fantasías de cadena de oro Es loco ver cómo de a poco se los va Consumiendo el enojo hasta ver que no queda nada más Que caca en sus cocos. Yo a los 15 en la casa y sin tener donde dormir Solo un skate en la mano Hambre y ganas de vivir Buscándome algún currito para si no delinquir Y de a poquito a poquito tranquilo pude salir vi partir a más de uno vi algún vil mentir en un momento inoportuno vi salir a gente buena de este mundo bruto que para recoger la fruta también hay que estar astuto y muchas cosas pasaron por mi retina pa que venga un rapper de cartón a ensuciarme la vitrina ey esto no es beef pero no se imaginan que se escupa un par de rimas más de uno se caga encima y algún que otro rapero school que no sea tan trucho que hatea la nueva idea está aprendiendo mucho la cultura no se se en barreras ni cartuchos, se camina junto al pueblo en un intenso llolucho. Son marionetas de yepeto que confunden a nenes de mami con maleantes de algún gueto que se creen que es miedo. Cuando es solo respeto y que cegado van volando pero en realidad están quietos. Son marionetas de yepeto que confunden a nenes de mami con maleantes de algún gueto que se creen que es miedo. Cuando es solo respeto y que cegado van volando pero en realidad están quietos. Solo sigo lo más sano Abrí los ojos brother Que nada es en vano Que pisar piedras hoy en día es más seguro Que confiarse en lo más plano Ya lo dijo un hermano Me tienen fresco, guapo y estiloso Un poquito bardero, un poquito curioso Y sueño con la fama pero no creo que llegue Ya que soy feliz con poco y un poco perezoso Estoy contento con todo lo que aprendo Y al hater, la verdad que no lo entiendo Que se queja que la curiosidad te mata al gato Yo, Pero el gato muere sabiendo Ey, son marionetas de jepeto. Ey, son marionetas de respeto, Ey, son marionetas de respeto, Yeah, yeah